Para el 2015 consideramos cuatro ejes de acción. En el eje de la mejora de procesos, damos inicio al ciclo de mejora teniendo como base la gestión de calidad, buscando mantener actualizada la documentación, así como las políticas y reglas de operación que integran el inventario estratégico de procesos a través de la autogestión. En el eje de la gestión tecnológica, nuestra meta es asegurar la pertinencia tecnológica y las capacidades de nuestra infraestructura para soportar los servicios que brindamos actualmente y en el futuro inmediato. En el eje de servicios de TI, el compromiso es revisar, actualizar y mejorar la oferta que integra actualmente nuestro catálogo, así como promover el uso y aprovechamiento de los mismos. En el eje de la seguridad de la información, establecemos acciones que nos permitan robustecer los controles tecnológicos implementando herramientas de última generación, así como establecer las estrategias de continuidad para la subdirección.